Canel, el cubano, elige al líder de, de Cuba en reemplazo de Castro. Bueno, ahí está. La dinastía Castro. Fíjense ustedes esta información con una foto subida en su curul, Botello se queja de que lo han dejado solo en la lucha por el 30%. Pero qué, descarado. ¿Qué es lo que van a hacer con ese muchacho? Qué descarado. Miren, cómo se subió en la curul. Miren cómo tiró por el piso la, la solemnidad de la Cámara de Diputados. viste la propuesta de ley también? activista del campamento, tres causales discrepan, con re, eh, están en contra del referéndum que está proponiendo el presidente Luis Abinader. Bueno, buenos días Carolina. Buenos días Yerjan. Cuántas cosas en, esta, Ay, en no, este no, país. Terrible, eh? terrible. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Eh, hoy martes 20 de abril, señores, casi ya. Estamos a mitad de año. Increíble. Y ese señor Botello, lo, lo que me da más pena de esto, Yerjan, es que la gente le cree y asume el discurso de él y lo ve como el salvador de los trabajadores, cuando es lo que él es un aprovechador bueno, de esos temas. Le cree un grupito, porque yo estoy seguro que tú no le crees. No, por supuesto no. Y claro. yo no le creo. Ahora, si usted le cree... Ya son cuestiones suyas, ¿verdad? A usted, amigo televidente, que no se está viendo. ¿Verdad? Hay gente que le crea todo. Y que todo lo que todo lo que le pintan, lo cree. Nosotros no. Sinvergüenza lo que. Entonces el, el, la, el, la propuesta del proyecto de ley que yo mandé ayer de que se instauró que el, se, el Día Nacional de la Biblia, de la Biblia. Eh, en nuestro país sea un día feriado y que sea un día no laborable. Es lo que está buscando es sectores o grupos con temas eh, que le interesa a, a, a, la, a la gente, a una can, gran cantidad de, de ciudadanos dominicanos, para tenerlos de su lado como legislador. O sea, aprovecharse de temas de un interés que, que hay muchos eh, o sea, un interés común de un grupo importante de nuestros ciudadanos. Eso es lo único que el señor Botello está buscando con estos tipos de temas. O sea, que aquí, este es un país muy cristiano, muy religioso. Dígale usted, o haz tú un comentario en contra de esos temas, de que no, que no estás de acuerdo, que, que yo sé que lo harías, de que la, el Día de la Biblia no sea un día de fi, feriado. Bueno, pues yo lo voy a decir tempranito para la gente que nos sigue. Yo no estoy de acuerdo y duele a mis amigos que siempre me escriben y me dicen, mira, eh, se te fue la guagua, me dicen, con este tema. Bueno, pues esa es mi forma de pensar, así es que yo pienso y a mí nadie me dirige mi pensamiento. Eh, declarar un día no laborable porque por, para celebrar el Día de la Biblia es un disparate, desde mi punto de vista. Y tengo cómo sustentarlo y tengo cómo debatirlo aquí o en cualquier escenario con el que sea porque tenemos que ir saliendo de lo oscurantísimo, tenemos que, que comenzar a arrojar el luz a este Ese país. señor Botello está pasado. Antes de iniciar con el tema, tengo varias informaciones primicias que tengo que darle a ustedes, nuestros televidentes. Primero, el director regional de Medio Ambiente, calladito, lo cancelaron. ¿Eh? A nuestro amigo Elías Polanco, mi hermano, ¿eh? se lo chapearon del cargo. Y nadie sabe el por qué. Pero hay Atención, muchos. Por Elías Polanco, que tuvo este programa. Llámanos y explícanos tu desvinculación, porque ahora se llama así desvinculación. Eh, tu desvinculación del, de la Dirección Regional de Medio Ambiente. Se lo chapearon de ahí y nadie dijo nada y no se sabe el por qué. Nos gustaría saber cuál fue la razón. No si sería no, a propósito de las denuncias si que no se han estado llaman, haciendo en el programa. Bueno, pues nosotros las vamos a investigar para darle aquí en primicia. Pero, sí. Yerjan, las denuncias que, de hecho, de nuestro compañero Francisco eh, ha estado haciendo sobre algunos comportamientos que se entienden que no son adecuados para el cargo que él ejerce de otorgar permisos. ¿Tendría esto que ver? Sería importante saberlo. Bueno, según mis fuentes, según mis fuentes, hay un lío ahí en medio ambiente. Hay un y jala, como se dice popularmente en el campo. Eh, por una situación, ah, una mina, una cuestión, unos permisos y hay hay un lío. Supuestamente, supuestamente, la cuestión es por intereses. Esto había que aprobarlo, no se aprobó eh, o se aprobó esto que no se debió aprobar y hay un lío ahí. Pero eso tarde o temprano tendrá que salir a la luz, pero calladito. Fíjense ustedes, señores. Eh, Fíjense ustedes ese tipo de información. Un director regional que lo que ¿verdad? que verdad lo desvinculan de medio ambiente y que a nadie le llega la información, ni siquiera se hizo pública. Porque la información que tengo es que desde allá dijeron, háganlo calladito para no hacer bulla. Oye, no, una, una cuestión pública. Calladito para no hacer bulla, pero con otras sí la hacen. Otra información que es primicia, vayan anotando, <risa> anotando me dicen que hay una demanda de unos 30 millones de pesos contra el ex alcalde de San Francisco de Macorís y comunicador de, y esta, de esta planta, al amigo Alex Díaz. Y me dicen que el abogado que va a llevar ese caso es nada más y nada menos que Noel Medina. Así que Alex Díaz, según nos informan, en los próximos días será, ¿verdad? Estará siendo demandado. ¿Y sabes por qué? Por 30 millones de pesos. O sea, la información me la dio directamente la persona eh, que lo va a demandar. No, no, yo no sé. A Alex que responda, imagino que ya ustedes en lo adelante estarán escuchando. Otra información. Me dicen, atención a la gente del medio ambiente, hay un lío grandísimo en medio ambiente. Me dicen que hay una mina de caliche en Arenoso, una mina de caliche en Arenoso, que los propietarios pagaron unos cuartos para que se abriera, supuestamente, esto yo no lo he confirmado, lo estoy diciendo, ¿verdad? Que supuestamente hubo un boroneo ahí a unos cuantos funcionarios del actual gobierno y que entonces no le dieron el permiso para abrirla. Y hay un lío armado ahí con esa mina en Arenoso. Más adelante yo le tengo la información bueno. de quién es la mina y específicamente dónde está ubicada. Vamos a pasar con el tema principal del día de hoy. Eh, sí. Porque eso sí son calientes. El Colegio Médico de la República Dominicana llama a la gente a no consumir alcohol, ¿verdad? Hasta tanto las autoridades controlen la situación. El presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, llamó a la población dominicana a evitar en estos momentos el consumo de alcohol, dado que el país, o que en el país han muerto más de 90 personas por bebidas alcohólicas adulteradas con metanol. Sustancia está altamente letal. El llamado es, según dijo Suero, porque las autoridades competentes no tienen el control de esa situación sanitaria. Más de 50 personas han fallecido y otras 62 reci recibían as asistencia médica luego de ingerir seis tipos de bebidas alcohólicas adulteradas, falsificadas, ¿Para mí? ¿Para mí? adulteradas falsificadas, ¿verdad? Así que en este fin de semana, tres personas murieron, eso fue aquí en San Francisco, y tres se encuentran hospitalizadas luego de ingerir bebidas alcohólicas adulteradas en San Francisco de Macorís. Vaya usted a ver, Carolina. Bueno, eh, la verdad es que hemos estado hablando de este tema durante más de una semana, a propósito de todos los casos que vemos, que cada día se suman eh, ciudadanos que consumen este este metanol, esta sustancia tóxica, porque le llamamos alcohol, pero realmente no es un alcohol. Deberíamos de cambiarle para que la gente entienda que no puede estar comprando ningún tipo de bebida que no sea, pues vamos a decir, certificada, pero aún así no se tiene la garantía porque se están falsificando las bebidas alcohólicas desde hace mucho tiempo en nuestro país. Lo que pasa es que se destapa en momentos cuando pasan casos como estos. Señores, pero esto es un escándalo, o sea, lo, lo asumimos y lo tomamos como si fuera nada, pero esto es un escándalo, la cantidad de muertes que estamos viendo en, en, en la República Dominicana. Y repito, siempre tengo que recordar y destacar que no es un asunto que se da ahora, en este mes o en dos meses. Esto es un problema que viene desde el año pasado, pero que se remonta a muchos años atrás, pero cuando vemos la cantidad de muertes exageradas, es que empezamos a hablar del tema. Trescientos y pico de gente murió el año pasado, en uno o dos meses, en plena pandemia. Y tenemos que sigue muriendo decenas. Estamos hablando, de... señores, pero hay que visualizar esto. Estamos hablando de decenas de gente que está muriendo, que está cayendo en los hospitales, porque se están intoxicando de productos que se venden en las calles como si fuera nada. Hay que esperar que mueran cuantos más para romper o erradicar. En una parte importante, este problema de falsificación de las bebidas alcohólicas en nuestro país y de productos adulterados, de productos que intoxican a quien lo consumen. O sea, es posible que nosotros que venimos arrastrando, cien, estamos hablando de cientos de muertos desde el año pasado y que hoy a la fecha todavía estemos lidiando con esto. Tú te preguntas, ¿qué es lo que han hecho las autoridades con ese tema durante todo este tiempo? Yerjan, amigos televidentes, esto es como el, el ácido del diablo. Solamente se habla del ácido del diablo cuando le pasa a una joven o a una mujer. Ya el tema queda olvidado. Tú no ves que incautan, tú no ves que hacen un proceso para eh, acabar con este tema, con este problema. A propósito de que vi ayer a la jovencita, la última en nuestro país que ha sido afectada, Llobeira es que se llama, me parece con la cara desfigurada, lamentable y tristemente como un monstruo. O sea, tenemos temas, tenemos temas de productos que están en las calles, que están de fácil acceso a las manos de cualquier delincuente, porque el que hace esto es un delincuente, tanto el que vende estos productos adulterados, productos tóxicos, que sabiendo que lo es, se lo vende a un ciudadano, es un delincuente igual que el que le tira ácido del diablo a una mujer o a una persona. Entonces tenemos que esperar que las cosas sucedan, que se dañen ciudadanos, que se dañen seres humanos, que muera decenas de gente para nosotros ver las autoridades actuando. Pero actúan en el momento. Ciertamente tendremos una investigación real para ir al fondo del problema. No es ir solamente al colmado a llevarse 50 o 20 botellas. Es ir donde se está fabricando, donde se está produciendo ese producto Y sancionar a esas personas como criminales Pero criminales en el sentido de que son asesinos Usted está matando gente de manera directa En esas fábricas son fábricas de la muerte ¿Ustedes creen que es posible que ese grupo de amigos, siete amigos que estaban acostumbrados a reunirse Que se murieran los siete, Por eso es una locura familias que se han ido casi completas. Vi un testimonio de una joven que enterraron a un familiar y ya en la noche o al otro día tenían que enterrar a un tío. ¡Oh Dios! Pero eso no tiene nombre. ¿Qué más van a esperar nuestras autoridades? Yo espero en los próximos días, en los próximos meses, Yerjan, que nosotros no tengamos que ver ya más decenas de muertes con este tema y que no solo quede en la noticia del momento, son casi 100 gentes que se han muerto en varios días eso es una letalidad altísima por Dios miren lo hablo siempre en este programa tratando de que me escuchen del rol social las autoridades se eligen para que cumplan con un rol independientemente del color que sea tienen un rol determinado por la sociedad en el caso del presidente debe dirigir la política pública en todos los sentidos, la económica, de seguridad, todo, salud, educación. Y esto forma parte de la salud y forma parte de la seguridad, esto que usted está viendo. ¿Qué resulta? Cuando hay un descontrol, óigame lo que le estoy diciendo, cuando hay un descontrol en una situación, hay que frenarla. Una herida, ¿verdad? A mí me enseñaron que una herida, si por ejemplo hay una herida que provoca una hemorragia, entonces usted tiene que poner un torniquete más arriba, ¿verdad? Si es aquí, si estos camarófos atendieran, si se metieran en el programa pudieran hacer un mejor trabajo, muchachos. Tengo que decírselo porque yo fui técnico. Tienen que ponerse en esto. Si usted tiene una herida aquí y hay una hemorragia, ¿verdad? Entonces el torniquete va aquí arriba. Significa frenarla, ararla o, o, o presionarla. En el caso de las bebidas adulteradas, ayer, que fue el primero que lo dijo en el país, yo les solicitaba al gobierno que hay que prohibir las bebidas alcohólicas, la venta de bebidas alcohólicas en todo el país. Porque hay una hemorragia. Y como usted no tiene un cuerpo investigativo que esté dando con las cabezas que están promoviendo esta, esta venta de alcohol adulterado, de bebidas alcohólicas adulteradas, entonces vamos a pararlo todo. Usted, usted que me está viendo, una gran parte de la sociedad que me está viendo, va a entender que es muy radical nuestra posición. Pues fíjese que nosotros hemos asumido posiciones radicales en otros momentos y al fin y al cabo han tenido que hacer lo que nosotros hemos planteado. Un ejemplo de ello es la pandemia. Cuando iban apenas 4.000 contagiados en China, en China, el 28 de enero del año 2020, y lo digo porque yo todo lo anoto, no se había declarado pandemia. ...ni emergencia mundial... ...y nosotros desde este programa... ...le solicitamos a la OMS... ...que tenía que declarar emergencia mundial... ...porque lo que estaba sucediendo en China... ...era incontrolable... ...dos días después... ...eso está ahí... ...pandemia... ...y emergencia mundial... ...luego le pedimos al gobierno de la República Dominicana... ...se acuerdan los que ven este programa... ...que hasta me llamaron medio loco... ...que había que cerrar las fronteras... ...y los aeropuertos... ...le dije señores miren... Si eso está acabando en China, que es un país altamente tecnológico y altamente organizado y disciplinado, imagínense lo que puede pasar si llega a América, que es un continente totalmente descontrolado, incluyendo Estados Unidos. Pedí que cerraran las fronteras, especialmente la República Dominicana, que no dejáramos entrar a nadie de Asia hasta que ellos lograran controlar eso. No me hicieron caso. Pero después lo hicieron, ¿verdad que Israel? Cerraron todo. Ya era tarde. Ya lo habían dejado entrar. Porque hay que ser, hay que ir dos pasos. Esto es como el ajedrez. Que tú tienes que ir dos o tres pasos delante. El, el que piensa con dos o tres pasos delante lleva la ventaja. Porque hace jugada pensando en la, en, la, en, la, en la futura. Así que ¿verdad? se dice. Yo no soy, yo lo que sé jugar un poquitico de ajedrez. Pero uno siempre pone algo para, ¿verdad? Dos pasos adelante uno va. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay una hemorragia ahora mismo en la República Dominicana, hay un descontrol con, con las con la bebidas alcohólicas. Entonces, ¿vamos a controlarla? Por lo menos, durante un mes, vamos a prohibir la venta de todas. De todas. Y usted puede seguro que las propias empresas, por ejemplo, Brugal, Barceló, el, la que sean, van ellos mismos a aportar para que se resuelva el problema. Ellos mismos lo van a hacer para que se resuelva el problema porque van a perder dinero el gobierno va a dejar de recibir ingresos por motivo de impuestos pero tú vas a controlar que no te sigan matando la gente porque te la están matando es una pandemia lo que tenemos aquí ¿Verdad? es una epidemia pues la pandemia es ya es a nivel mundial es una epidemia lo que tenemos aquí aquí están matando gente a diario entonces con, con relación a esto y con esto concluyo al gobierno que prohíba la venta de bebidas alcohólicas hasta que pueda controlar la situación, porque si no... Pero tú sabes que eso van... no va a pasar. ¿No? ¿Qué no va a pasar? Pero entonces vamos a seguir, eh, vamos a seguir eh, ¿Qué se? actuando eh, de manera irresponsable. Es que tú recuerdas, Yerian, que ni en el mismo proceso de pandemia que teníamos, que se solicitó que se prohibiera las bebidas alcohólicas, como todo el tema en el país... Uh -huh. La cervecería seguía trabajando, la gente seguía, pero aquí se consumió más, más alcohol o igual que comida? Sí, pero nosotros no podemos seguir anclados en lo que pasó ayer. Yo le estoy dando algo bien una idea de hoy. Por bueno, ejemplo, el Viernes Santo, por una cuestión religiosa, inconstitucional, porque si a mí me da la gana de, de, de comprar, por ejemplo, una cerveza el Viernes Santo, y yo no soy católico ni soy cristiano, yo lo que soy es ateo, por ejemplo, o soy musulmán y no creo en eso, a mí me pueden prohibir yo consumir, por ejemplo, leer un colmado de cerveza. Cuando, y no te la venden cuando, por, oye, por cuestiones no, religiosas. No, no, no es directamente por cuestiones religiosas en sí. Mira, cuando te comparo. ¿Y ¿Por qué es? Vamos a ver. Por la locura y el exceso de la gente que Ajá. se prohíbe el consumo. Mira, Ajá, pero. Y no fue cuando, de semana. Cuando te comparo. Cuando te comparo el, el, el año anterior, plena pandemia, y te comparo ahora. Lo que te quiero decir es, es que teníamos un nivel de gravedad mundial que tú no sabías lo que estaba pasando, tú no sabías lo que venía, ni en condiciones así se prohibió la venta de, de, de alcohol. La gente consumió alcohol, aquí se vendió alcohol en los colmados, la cervecería siguió. Pero tú recuerdas los camiones, esos eran los únicos camiones que se veían y los de la comida. ...en los colmados y en las carreteras... Sí, pero no. ...entonces cuando comparamos estas dos situaciones... ...que si bien es cierto, se está muriendo muchísima gente... Y es gravísimo... ...no creo que pase esta sugerencia... ...que hace el Colegio Médico y que tú ya habías dicho acá... ...vamos a ver la llamadita... ...buenos días... ...buen día... adelante ¿Quién nos habla de este ...le habla Nazario Ferreira... ...de, de Pueblo Nuevo... ...adelante Nazario... Sí. ...miren, ustedes están haciendo un aporte muy bueno... Eh, ...muy eficaz... ...y como dice ella... Las autoridades no están haciendo el trabajo como debe de ir. Le hablo a una persona que fue sanitarista. Trabajé mucho tiempo para salud pública. Eh, miren, en el año 87, aquí un queso que entró a San Francisco de Macorís intoxicó a 133 gente, a 133 personas, y eso fue alarmante. Nosotros que trabajábamos en salud pública para parar las intoxicaciones, hicimos un trabajo que inmediatamente teníamos todo el queso que había en San Francisco de Macorís. Paramos la venta y la circulación de todo el queso y, los, y salimos con inspectores, con la policía a recoger todo el queso. Claro. Si se sale a trabajar... Yo como sanitarista que soy, si se sale a trabajar a buscar un producto que ya está en la calle y se va a la fábrica, no se está haciendo el trabajo. Se comienza de, por el producto que ya está en la calle para parar lo, el, el, el hecho que está sucediendo. Y yo no veo yo no veo que se, que se está yendo a los colmados a recoger a todo ese ron que está eh, que está haciendo el, el daño. Para acá, en Pueblo Nuevo, hay mucho ron de eso, del Capicúa, hay de todo, pero las autoridades no salen a recoger el que ya está distribuido. Gracias. Mire, amigo televidente, ayer yo criticaba eso, pero a veces la gente no entiende. Decía o que cua, eh, dos días después de que se murieron el, la, el grupo de gente, ¿verdad?, en Santo Domingo, que fueron como En 15, Semana Santa fue. Sí. Al otro, dos días después aparecieron con un grupo de militares, un aparataje, eh, como 500 botellas de ron, galones de, de clerén. Eso es un bulto, eso es un bulto porque están haciendo ¿verdad? un aparataje que, que corresponde a una reacción y no a una acción, una reacción. Ah, se murieron, vamos para allá, recogemos todo lo que encontremos y lo ponemos ahí, decimos, decimos que es adulterado. Porque eso eso te lo hago yo? Eh, Lléneme botella ahí de lo que sea y lo presentamos no, pero, y, lo, y aquí le, le muestran un sí, informe. Yo no que las autoridades se presten para Pero eso. venga acá, Carolina. Mira, acá. al amigo televidente que nos llama y qué bueno que una persona con, con estos conocimientos eh, sanitaristas, dice él, que, que trabajó en salud pública, hacía eh, referencia a, las, a los labores o trabajos que hizo cuando estuvo eh, en esta institución. Nosotros debemos eh, de dar la información acá, que en el caso del Ron Capicúa que yo nunca lo había escuchado, lo escuché ahora en estos días, cuando vi que fue multado la empresa, la, la empresa que, que produce este alcohol, por evasión de impuestos de más de 30 millones de pesos. O sea, una cantidad importante de, de dinero. Entonces, cuando eh, nosotros vemos cosas como esta, tú dices, bueno... El papel, el, el, el, el rol, la función de fiscalización de las diferentes instituciones a veces como que está un poco eh, decaído por el piso y estamos hablando de una de las instituciones más eficientes en nuestro país, que es la DGI. Entonces, eso es por un lado. La parte que tiene que ver con incautar, con eh, recoger de los colmados todas las bebidas adulteradas, todas las bebidas porque habría que, para determinar, si en San Francisco de Macorís hay mil colmados, para determinar o hacer un levantamiento al azar, de esos mil se cogen 200, se toman 200, para ver si de esos alcoholes que están ahí están adulterados, o sea, hacer un, un muestreo o algo así. Porque usted se imagina lo que significa, tanto para esos comercios que sí tienen sus bebidas, eh, originales que no eh, que no hacen este tipo de actividad porque se supone que el colmadero que el señor del barrio sabe a quién le compra su, su bebida alcohólica porque no me diga que a la cervecería le va a vender un, un ron adulterado una cer eh, las cervezas no no le va a vender un alcohol adulterado o sea se lo compran por detrás entonces qué hacer que esa era la pregunta que le iba a hacer el amigo televidente hacer un, un porque hablo del impacto que va a tener dejar todos esos colmados que lo puede hasta quebrar, porque la mayor inversión que hay en los colmados es el alcohol, que de hecho hasta cuando se roban o le llevan su mercancía, lo único que le llevan es el alcohol. Entonces, hablar del impacto a nivel económico que tendría, recoger todas las bebidas alcohólicas que sí son originales, estamos hablando de vidas caras que muchas veces tienen eso es por un lado ahora, as, o podrías hacerse una investigación aleatoria para determinar si en el, la parte alta de San Francisco hay 100 colmados vamos a coger 20 o 30 de eso eso te da un, una estadística te da un resultado que tú de alguna forma vas determinando entonces, el tema de el, el, la otra propuesta es la que da el, el colegio y la que ya han dicho aquí dejar de vender alcohol eso no va a pasar y eso es imposible. Y nosotros lo sabemos oh, ya. No, no, no, imposible. ¿No es, Carolina? Es, en esta sociedad. Un decreto sí, del presidente. Es Prohibida la bebida alcohólica Pero en la República Dominicana durante 15 días. Pero tú estás hablando de decreto. Cuando el presidente Luis Abinader tiene 45 funcionarios por decreto en, su, en, funciones, publi, en funciones públicas, que ni al presidente le responden, le ah. cumplen. Ay, por cierto, me dicen de un funcionario amigo mío que no coge la llamada a nadie. ¿Vas tú, vas tú a pensar que un decreto para prohibir las bebidas alcohólicas va a funcionar? No. No. Yo supongo, y termino diciendo, yo supongo que las autoridades si hacen un trabajo de investigación, determinan dónde están esos laboratorios, pero por Dios. ¿Por qué que no es una aguja que se anda buscando? Porque un laboratorio es un lugar grande, en los barrios, en los sectores, las policías conocen en esos barrios gente que tiene que le dar las informaciones. Claro. Yo, creo, yo creo que no es tan difícil determinar eso. Y no hay que llegar a ese extremo. Porque las autoridades si desean, hace tiempo, tienen más de un año que nosotros venimos, venimos observando gente cayéndose muerta bebiendo esto. Y no han podido hacerlo, por Dios, es interés que no hay. A mí no hay quien me diga. En la policía eh, y en el ejército me informa un compañero eh, de la maestría que es teniente que hay eh, denominaciones... Departamento dentro de la policía Incluso departamento dentro de las instituciones Por ejemplo, la Brugal Tiene un departamento de falsificaciones Y la información que tengo Es que ellos saben quiénes son la gente Que falsifican la bebida alcohólica Tú ves como el, como el, el consulado Ustedes han ido al consulado Tú has ido al consulado no, han quemado como... sí, Que hay, sí, que hay un, eh, unos, unos cartelones Con fotografía De la gente Yo no sé si todavía están la, la, la vez que yo fui, eh, eh, estaban ahí, y tú sabías, las personas, habían fotografías de las personas que normalmente eh, vivían haciendo machetes ¿cómo así es que se llamaban los machetes? Los viajes ilegales, eh, que, que, te, que te llevaban con documentos falsos, exactamente. Los falsificadores, estaban ahí todos. No es sapo que le llamaban. Mm, yo no sé. Alguien que nos llame y nos diga cómo le dicen a esa gente. A pero la gente que se dedicaba a la falsificación de documentos para cuestiones de viaje, estaban, la mayoría estaban ahí en fotografía. Entonces, cuando iba podía verlo. Ah, pero mire este fulano de tal. Así mismo, son las empresas licoreras, las productoras, que saben quiénes son la gente que lo falsifican, porque es a ellos que le causan un daño de manera directa. Pero el resto de las autoridades, no de la licorera. Claro, claro. Por eso es que digo que como hay ahora un descontrol. Como hay una hemorragia y no hay forma de controlarlo porque no tenemos un sistema inteligente en la República Dominicana que pueda dar al traste con ubicar a esa persona rápido, entonces vamos a prohibir la bebida alcohólica, por lo menos por 15 días. Aquí se cerró todo y era impensable. Pero el alcohol señores. no recuerdo. Era impensable, pero oye, era impensable, impensable que se cerraran los aeropuertos. Impensable era eso en el mundo entero y ¿qué pasó? Se cerró el mundo completo. Se va a morir la, la República... Pero, oye, de, ya, yo lo que quiero que la tú recuerdes es que aquí alcohólica. no se dejó de beber alcohol ni en plena pandemia. Bueno, o sea, Bueno, pero porque estaba permitido. Un, pero ok, pero ajá. Uh, estaba ejemplo, permitido, pero santo, ¿por qué no aquí lo hicieron? En el país no se vende bebida alcohólica. ¿Por qué no lo hicieron? Porque es que no es posible. Esto es una sociedad... Que consume demasiado alcohol O sea, tú le dices eso Y tú te vas a buscar un problema Con lo que no, yo, no, pero con los yo, bebedores no, Yo digo lo que pienso porque Y yo creo la que la no es, solución Ahora mismo es prohibir La bebida pero el, alcohólica El problema no es ahí Que se resuelve Y claro Y, y la gente no Con un, un poquitico también De responsabilidad Porque sabiendo que hay Una situación como la que está pasando Y usted consumiendo Bebida alcohólica ¿Verdad? Eh, porque es eso Si tú le adviertes a la gente Prohíbe la venta de bebida alcohólica Y le advierte a la gente Lo que está pasando Tienen que tratar De que la población No te consuma Alcohol, independientemente porque me dicen que hay una botellita que son idénticas. Me dicen que hay una botellita que vienen idéntica a la marca real y que tú te la tomas y que tú no sabes lo que Voy te va a hacer tomando. como dice la doctora. Y con eso le están haciendo un daño a la República Dominicana, que ustedes no se imaginan. Lo que han hecho por, eh, por otro lado con el turismo, la inversión que se ha hecho en el turismo, la están desmontando con esta campaña que Tienes hay. Tenemos una llamadita. Eh, ¿Sabes qué? A propósito Nos del fuimos turismo. fuimos a recordar el joven venezolano dios mío que ha quedado sí. como un vegetal el pobre ahora que está saliendo a camino y podemos buscar esa historia para mostrarla sí eh, un, una, en una, un agencia, sí, una pero agencia fue una agencia él contrató eh, a, a través de una agencia fue en un viaje de esos que se hacen a las sí, playas un tour y ya una, vamos a tomar la llamadita y luego hacemos la historia buenos días buenos días y willy Erro de este lado willy, willy adelante mi hermano y ya fíjate caso. este yo pienso que sí, que aquí hay que organizar fuertemente esta situación. En ningún país civilizado del mundo, en un colmado donde se expende, donde se venda comida, roba, habichuela se vende bebida alcohólica. Donde van los niños, o sea, en, en Estados Unidos, en Europa, están los licores Stoa, o sea, lugares especificados para eso y que son los responsables en cualquier parte del mundo, de si sucede una situación y sale de ahí, de ese de Stoa que es dudable, porque esa gente trabajan a otro nivel cuando mm. compran su producto. O sea, y perseguir ese tipo de cosas. Como dice -Yang aquí todos saben dónde está. Aquí se sabe el que roba cartera, claro. el que roba teléfono, el que hace. Claro. Todo uh -huh. se sabe en este país. Lamentablemente, es una cuestión de muñeca y organización. Y en este momento, estoy de acuerdo con Yerjan en esa parte, de que hay que hacer una paralización para ver a dónde que está el foco, a dónde que está la porque como que verdaderamente como que se ha ido de la mano esto con lo que está pasando. Y personas inocentes, digo inocentes, en el sentido de bebedores, tú sabes que acostumbran siempre a darse claro. su traguito en tal colmado, sí, sí, sí. tienen la confianza, ella es el lugar, y de un pronto le cuelan una botellita de esa de veneno, porque eso es veneno, eso no es que, que como adulterar eso es veneno Willy trae. pero como esos siete amigos así mismo le puede pasar a cualquiera de nosotros de ustedes sí, de nuestros amigos sí, televidentes es una realidad es una realidad incluso chau, hoy en, chau, en chau, día hay un trauma hasta parejas sentadas tomando un trago en cualquier lugar hay un trauma ahora mismo claro claro lo que hay que prohibir eh, la, la bebida alcohólica muchachos no beban Mira. este fin de semana ninguno ah, eh, eso hablar, le tío. está prohibida el consumo de bebidas alcohólicas <ríe> vamos a comenzar nosotros como un ejemplo verdad yo no voy mira, a. Ver. Eh, perdón. Mira, perdón, ¿no? mira, a propósito de lo que dice Willy. de semana. Mira, a propósito de lo que dice Willy, de los colmados, eso es cierto. O sea, tú tienes un centro de, comercial, porque los colmados son centros de comercio, eh, donde van niños, donde van jovencitos menores de edad a comprar comida, a comprar recargas, a comprar todo lo que se vende en un colmado. Pero también ahí están las ventas de bebidas alcohólicas. Y por último, también tenemos. Los deliveries, por ejemplo, en Estados Unidos tú pides un alcohol y no te lo llevan por delivery porque no sabes si es a un menor. Sí. Aquí tú pides de todo eso colmado, a los drinks y no averiguan si, o sea quién es que está pidiendo. Pero yéndonos al, ya al tema de, de, del alcohol, los, los autoservice, de, de, la, de, la, de los, ¿cómo es que se le llama? Dry Dry truth. Tru sí. Eh, donde te venden bebida alcohólica, tú manejando, o sea, son cosas como de locos. Sí. Mira, quiero ya para eh, la imagen del venezolano, señores, miren lo que es esto Este joven sí, quería buscar la foto de él, eh, haciendo, estando sano Hace unos cuatro meses, el, el apellido Medina, de hecho es wow. el muchacho eh, Vamos a ver, Armando Medina Este muchacho quedó en estado grave, ese está vivo de milagro, señores ese joven está vivo de milagro y el costo económico que tuvo para su familia, que debieron de pedir ayuda para poder eh, salvarlo si se quiere. Y a paso lento es que ha ido recuperando todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva, la parte física. Miren cómo quedó. Esto es un crimen, señores. Son asesinos los que están vendiendo estas bebidas adulteradas. Sí. Los colmados que la compran en el barrio, el que la distribuye. Los laboratorios que la producen, por Dios, eso no es, eso no es agujas, repito. Eso es fácil de determinar y las la policía, salud pública, tiene la posibilidad de determinar quiénes son. ¿Tenemos la imagen de cuando él estaba sano? Ok, y tenemos una llamadita. Buenos Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Buenos días. Sí, adelante. Buenos días, caballero. Eh, bueno, ¿vale? Disculpe A responsabilidad social. Bueno, se escucha. Okay. Sí, me oye, me oye. Sí, ahora bien? sí. Okay. Apague el eh, abanico, mi dos me parece. tiene un abanico, amigo, prendido ahí, al lado suyo. Ah, el abanico es okay, está bien, está bien. Sí, por favor. Eh, el problema que usted está tratando es muy difícil eh, resolver en este país. En este país. ¿Por Porque aquí lo material está por encima de lo, de, de lo humano y de la sociedad. El, el gobierno no tiene los pantalones. Para el 15 días de distribución del, del, del, del, del, del, del, del Bueno, se, se cayó. Vamos a mostrar la imagen de Armando Medina, el joven venezolano que consumió. lo ay. Ay, Dios mío, mira, mira eso, sí, sí. Es una pena. Este joven consumió alcohol adulterado, sustancia tóxica que asesinos que la distribuyen. Y que está en las calles de nuestro país Mírenlo ahí cómo quedó Pero miren, gracias a Dios que está sí. vivo al, al amigo televidente que no pudo concluir su idea eh, Miren en este, en este libro Esta obra de Jorge Olvera García de Metodología de la investigación jurídica Dice exactamente eh, lo, que él, lo que él plantea Mira aquí Blackie Justamente lo que usted plantea amigo televidente Y lo voy a secundar Dice aquí En esta parte que usted ve subrayada. Nos vemos dominados por el vértigo de un materialismo despiadado que antepone a la categoría permanente del ser, la categoría efímera del tener, con lo cual se disminuye la dignidad de la persona humana. Justamente lo que acaba de decir el amigo televidente que nos llamó en este instante es eso, que el negocio está por encima de la vida humana y ahí es donde está el problema. La política está por encima de la vida humana, por encima del pueblo. El interés particular está por encima de todo, lamentablemente. Por Porque hemos no a... decidido el tener primero que el ser. Por eso digo que no van a cerrar nada. Bueno, la pregunta del día. ¿Qué medida considera usted? ¿Deben tomar las autoridades para evitar las muertes por consumo de bebidas alcohólicas? Ahí está. Vamos a repetirla. ¿Qué medida considera usted autoridades deben tomar para evitar muertes por consumo de bebidas adulteradas? ¿Cuál será? Qué, ¿Qué dice la gente? Vamos a ver,